Claro. Claro, claro. Wow. Ah, claro. tomame, ¡Tomame abajo que estoy, estoy en una pierna! ¿no? Ah, claro. ¡Ay! Como un flamenco. Como una garza. No, bueno. ¿Les queda chica la puta o me pareció No, chicos, se usa así ahora. Ah, hace un año que vengo. Sí, es verdad. Me tienen que recortar los talones. Pero porque no encuentro... ¿Cómo están? ¡Feliz Muy cumpleaños! Bien. Gracias No, el programa decía que ah, ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Feliz cumpleaños a también Igualmente porque es parte, obvio No, yo todavía no cumplo el año acá Yo ¿No? hasta el, el 11 de septiembre yo te lo cumplo Ah, ah el, el, el 11 de sí, septiembre El 11 de septiembre fue la primera vez Entonces claro, el día de La Entonces caída, ahí. el Día del Maestro Y yo acá Ay, sí, El de una. cúmulo ¿Te El cúmulo, yo me acuerdo ¿Y sí. quiere algo especial para el año? Eh, mínimo lo que hicieron ayer No quedó nada el no, chupi, el baile, todos, la. Sí. Milona sí, mira, un vacío, todo. lo único que ha quedado es baladito. Sí. ¿Qué han hecho con la.? Bueno, es que bailamos. Eh, es bonáis esto. Sí. ¿Qué, qué onda? Ay. Quedaron los globos. ¿Ah? No, quedaron los globos para Van a quedar hasta el viernes porque seguimos de, de festejo. Hay que pagar, ah, pagar por el festejo. No, seguimos de festejo. Hay que, el canje, acá casi hecho uno. ¿Maestra? Sí. No, y es más, es más lo, lo, lo vamos a llevar al festejo del boliche. El Le caemos al boliche con los globos. ¿Hay fiesta? ¿Hay pachanga? Hay ¿Hay la maestra? ¿Va a ir? El, ¿Cuándo? El viernes a la noche. Los pasos prohibidos que va a tener la maestra. Una <risa> buena ta la butaca, rompe con <risa> el wow, sí tacataca. con la a tu mi personal rompe con el bien, que está limando las bisagras De este ser humano sí, ¿sí? Sí, sí. Y eh, un poco las grasas eh, Las está distribuyendo Porque han quedado todas como acá En el Ecuador ¿Qué dice? Sí. Y el cumpleaños Ahora sí, feliz cumpleaños Gracias Gracias, Gracias. Mira vos, qué pegadito, ¿no? El cumpleaños uno, el cumpleaños del otro sí, así muy sí. Como quien no quiere la cosa, ¿no? ¿Y qué te rompiste hoy? ¿Qué te pasó? ¿Qué te afectó? ¿Qué te averiaste? Eh, ¿Con el tema de madrama? No, en general, box. Ah, ah, yo. Porque si bueno, no la mola del juicio, que te operás la nalgas Que se te fractura la muñeca Conté el tema de que casi me quiebro en el sábado Haciendo jure, que Exactamente. Casi fractura de coso Y ya el dedo mejor, mire Hermoso Se me mejoró Mejorar. ¿Qué trajo hoy, maestra? Un regalo. A ver. Voy a usar esto, permiso. Ah, no sabes del otro wow. lado, porque no, en un ratito no. jugamos. ¡Guau! Wow. ¿Qué va a pasar? ¿Salvo o qué? Ah, no, no. Bien, esta es una sorpresa. Sí. Mi regalo de cumpleaños. Para. Eh, para todo, no es sí. cierto, y obviamente con nosotros y Amadeo también de paso, claro, ya o sea que dos por uno, o a sea su campeón. cumpleaños ah, y si no, hay no, alguien que nos esté mirando Ay, ¿sí? y cumpleaños también también es para él Bien. o ella. Ah, mirá, se armó un biombo, para cambiarse, ¿para que Y aparte, no, ¿va a parecer un conejo? Sí, no se va a cambiar, maestro, ¿no? Voy a ayudar para tapar un cachito más. Sí, Ay, casi me mato. Maestro, ¿sí ¿no? estás muy Chicos, ¿qué pasó Está muy valioso. Maestro, no se estará cambiando, ¿no? Ahí está. Tenemos dos mil No, chicos, a ver qué está... ¡Ay, por favor! ¡Poneme música sexy! Ay, ¡Qué sexy! No, No, yo no, yo no, la maestra, la maestra. ¡Wow! qué cambiando de verdad? Nunca en Mendoza se ha hecho esto, ni se volverá a hacer. ¡Ay, por favor! Se ven tantos movimientos. ¡Guau! Wow. No, oiga, gracias! ¡Uy, los pantalones? gracias! es su bombacha! chicos es su bomba? wow. No. No, no esa es a la pala, no No, no los oh. hombros, los hombros Ah, bueno chicos, lo que pasa es que Con el aniversario de Pará Todo sí. y Quédate con Nosotros sí. Con el cumpleaños de Amadeo y Cirilo sí. Y hoy estaría cumpliendo años una celebridad mundial Ay, ¿Quién? Y me parece que acá tenemos un homenaje a la mismísima Única e inigualable Marilyn Bond Happy birthday ¡Ay, por Dios. Guarda, <risa> Guarda. <Es> el <feliz. risa> Guardia, refiero que agarrando. <risa> ¡Wow! Marilyn, pero No te veo, no te veo excitado, madero. Ah, ¡Madero! Pero... si se lo cantó al, místico, al presidente, para, no te va a cantar. Para, cortame la música, cortame la música porque no nos olvidemos Marilyn. A ver el ventilador. Marilyn que ah. cantó Happy <risa> Birthday. Canta. Ay, no. Pero deja que se huele un poco. Se ve un poco la ropa. ¿Saben lo que... que costó que arrancara? Mientras lo... estaban ahí con la árbitra, acá estábamos. ¡Eh, árbitra! ¡Metele Ay, al árbitro! No, ¡Dale! ¡Dale! ¡Alberto! ¡El enchufe! ¡Tira acá! ¡No arranca la vuelta! ¿En cuándo es? ¡La usaba Romanelo! <risa> en el 72. claro ¡No arranca el ventilador! ¡De una vueltita, maestra! ¡Que queremos verla toda! Qué linda, madre. Ay, canta, canta. Mira, hagamos una cosa. Sí. A ver, Amadeo, por Haceme este. cambio con Amadeo de Lugar. Vení Amadeo, por este como el presidente, Ay, no ama, sé. Ay, ama, qué suerte que tenés. Oh, porque yo pudiera? también laburé de Striper. A la, a la productora le mandé un mensajito, Lelo, ¿vale? Ay, Ahí está, dale. ¿Quién pudiera, no? Happy birthday wow. to you I'm for you. Happy birthday to you. ¿Le estás tomando...? ¿Le curando el pachón. <risa> y algo debe tener este chico. Le pasan tantas sí, claro, cosas, sí, sí. para mí está empachado. Está bien, le paso. Happy wow. birthday. No seas tímido, ¿vale? ¡Apa! ¡Apa! ¡Ay, por favor! Happy birthday. Happy birthday. ¡Wow! No, la cosa. ¡Qué bien! La mismísima Marilyn, no. te cantó el cumpleaños feliz yo, a Madrid, oh. Yo esta noche, en el marco de festejos pensaba que tenía algo con mi Y después de esto, no <risa> te olvidaste no, no no te motiva ni, ¿sabes qué? ¿Nunca lobo? te imaginaste que Marilyn... Mirá cómo giras a Zafalda plato Mañana es resfriada, pero hoy <risa> <risa> Le voy a dar al ventilador que nos costó Usar, la arrancar, como hemos 15 personas para que... Pre... ¿Qué pasó? ¿No arrancaba? Era el ventilador o el loco accidente desde abajo este, paleteando. Así que así que vos, Por suerte prendió. Vos vieras. Bueno, ahí es el cumpleaños de Marilyn Monroe. Hermosa, maravillosa, piconazo. Sí. Total, frases hermosas. Tenía un par de frases que estaban lindas. decía, en Hollywood te dan 50 mil dólares por un beso y 5 dólares por el alma. Mirá. Ah. Para nosotros cinco dólares muchísimo oh, pero bueno, ya, en las referencias el, el cambio te lo damos, olvídate. Dios, adiós, sí, y sí. bueno, y ¿qué decía ella? ¿No es cierto? que eh, cuando le preguntaron ¿Y cómo duerme usted con pijama? ¿Qué sé yo? Con cinco gotitas de Chanel número cinco. Ah, y la cabeza de la gente Me gustaría que cierren. Esto, los dos juntos Con un musical. Los dos juntitos ahí con, un, con una musiquita de Marilyn. ¿Puede ser? Obvio, Amadeo. sí, obvio. Sí, sí, acá, acá. Feliz. Ahí, ahí, con el ventilador. Ustedes podrían ponerse como bailarinas Dale, el fondo dale, al ¿Nos damos bailarina sí, de fondo? Sí, vamos, dale, dale. Y sí, con cuerpo de baile, pausa, chicos. Dale. Se me está resfriando. Ay, ahora ya en el número cinco y por sí, acá. Es lo único que tengo. Unas vale. gotitas. Ay, bueno, no, no me Vos veo. <risa> Me pongo la... Sí, señor director. A ver, ¿Y Con esto, a la pauta. Siempre vengo con tacos, estás alto. ¡Guau! ¡Qué Cada día se muestra la peluca.